I oh don't ya que el avión se extravió, pues este, voy usando mi cuchillo que siempre lo afilo y me dura mucho tiempo, Esa, ese cuchillo este, lo tengo por, por bastante tiempo y voy sacando el monocote que, que está cerca de las heridas que tiene mi avión cerca de las áreas donde voy a untarle pega este, así que voy mezclando lo que es Epoxy, Epoxi lo, lo uso para esas áreas críticas que necesitan mucha fuerza, este, que necesitan una pega fuerte, así que hay diferentes tipos de pega, pero este, las áreas que, que requieren una, que estén bastante fuerte la pega, pues deben usar una pega fuerte como es el epoxi. Y naturalmente, tras usar la, la pega Epoxy, pues este, hay que ir poniendo las, este, las piezas en su lugar y hay que asegurar que se sujeten bien. Aparte de eso, en ciertas áreas este, le pongo grapas para un tipo de, de refuerzo y para este, los estabilizadores y las alas, pues los este por ejemplo en este caso le, le uso una pega más de goma esta pega tiene que ser distinta a la pega de epoxi pues, sí, porque tiene que ser una pega que permita de una flexibilidad este porque uno requiere pues unos movimientos en esas áreas para que se peguen así que uno asegura de que vayan en, puedan ponerse en su lugar este, con mucho, mucho cuidado y luego lo, este, le pongo unos clips en ambos lados para asegurar que se puedan pegar bien. La ala que se dobló bastante y recibió unos golpes, pues este, trato de ponerlo en su lugar, no notan lo doblado que está, este, trato de ponerlo en su lugar usando agua caliente. Así que el agua caliente ayuda a poner el foam este, en su lugar, quitar la... Los golpes y, y este, enderezar las áreas que, que se doblaron. Notan aquí este, el estabilizador, este, el rodel y el. Este, y pueden ver cómo es que. Este, la, luego uno lo va pegando al, al, al rodel, aquí la, el estabilizador. Para que. Este, y, y usando en este caso, este, usando Epoxy. Aquí uso de nuevo la, la pega de goma porque pues en el, los alerones requieren este, una flexibilidad para subir y bajar. Y después que están en su lugar de nuevo, este, aseguro de, de que estén este, acopladitos y le, le pongo los clips en, en ambos lados para asegurar su lugar y notan que está mucho más derechito la, la ala gracias al agua caliente y uno va dejando que las piezas pues se vayan secando y van a ver que de que voy a estar listo para el próximo domingo a volar